¿Qué más, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo Para el canal Y estamos aquí en Twitch con todo, todo el chat Chat, saludar chat Está por aquí el chat, chavales Ojito, ojito, ojito Ahora, ahora, 3, 2, 1 Ahí, ahí, ahí, ahí, chavales, ahí, chavales ahí. Vale, esto, es una, esto no es una prueba, lo siento por trolearos Pero no es una prueba Así que ahora empezaremos, ¿vale? ¿Qué pasa, chavales? Nuevo vídeo por el canal Y hoy vamos a hacer un vídeo en el cual voy a probar un juego por primera vez sí por primera vez Pero no estamos solos, estamos por aquí con el chat, chat De Twitch, aquí lo tenéis, saluditos Así que chavales, vamos a abrir el juego No tengo ni idea de qué va Pero bueno, aquí estamos con el chat Que nos irá diciendo más o menos de qué va este juego Porque sinceramente, no tengo ni idea Así que nada, vamos a darle, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué nos espera este juego. Hello, Neighbor. Hola, vecino. Hola, mi panacota. Mi panacota, el vecindariax. El vecindariax. Se ve, chicos. Vale. Somos un niño porque hay una pelota, yo creo. Ah, nos podemos mover. Estamos en un pueblo. A ver qué hay más o menos. Podemos correr con el este. Simming ¿Qué significa simming? Pero lo que está. Ojo. Estamos, estamos, por así decirlo, en blanco. Se nos ha ido la pelota. Vaya niño más feo somos, chicos Vaya niño, chicos No sé si somos un niño un chaval de 24 años Que sigue jugando con la pelota en la calle Vale, ojo eh, una casa Vaya, no Al vecino Vale, me da curiosidad y voy a ir Se supone, lo acabo de entender Básicamente, el tío no nos puede ver Porque nos cogerá Entonces hay que encontrar una manera, vale, por aquí no podemos subir Ha encontrado una manera de entrar en la casa y ver ese misterio Vale, esto es ahora sí Y si lo doy aquí Cuidado ¡Ey! Cuidado Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quieres? ¡Uey! Pero como ve a través de las cosas el chaval ¿Qué quieres? Si corres talento, Niño Chaval ¿Esto es el que me recuerda? A... A Monster House Mira, ahí está el chaval ¿Qué quieres? Pesado de mierda Pesado el tonto Vale Vale Las cosas se abren así O sea, con la E Solo necesitamos la E En principio Desde aquí le puedo mirar Vale, se ha ido para casa, se ha ido para casa, vamos a aprovechar Vamos a aprovechar, hay que aprovechar, chavales Hay que aprovecharnos de él, vale, entra en casa ¿Cómo entro? O sea, se supone que tengo que Dejar que él se vaya Y que Entre, y que haga cosas y yo Pues aprovecha Qué pesado, bro, no para, bro, no para, bro No para, bro, esto ya lo hemos visto Voy a hacer Es, por favor cómo puede ser tan pesado chavales alguien me puede dar algún truco o algo chicos tenemos un plátano se podemos coger cosas si cojo esto se lo puedo tirar vale con clic derecho se puede coger y si le tiro la escoba a la cabeza qué pasará si le cojo la escoba tienes que entrar a casa escondiente en el armario y no te verás vale ¿Le he dado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡Coño! ¡Qué, no entra! ¿Qué, por qué no entra? Me acabo de cagar Vale, esos son los muebles, ¿no? Vale, quiero que lo he entendido ¿Tengo que coger una caja? ¿O qué tengo que hacer? Es pues que, chavales, madre mía ¿No, no entraba al armario Aquí, para... Más pesado que existe en la historia ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? Que soy Que solo te estoy intentando robar Pesado, No chavales ¡Qué pesado! ¡No para! No para el niño. Tío, ¡Qué pesado eres, coño! Si no me ves, si no me ves, no me ves, no me ves. ¿Me estás contando por ahí, ¿no? Vale, voy a ver si se puede subir. Intento hacer algo, yo qué sé. No puedo, chicos Ah, por ahí ¿Por aquí puedo? No puedo, chicos Vale, la caja es la última escalera Vamos Vamos pero, tío, ¿eres tonto? ¿Qué te pasa? ¡Qué pesado, chicos! Me tiro un vaso de leche, el tonto El desayuno, qué pesado, tío Qué pesado eres, tío Qué pesado que no quiero nada Que solo te quiero robar, bro Pone trampas Me hago con todo el tramposo este Se ha ido ya para casa, venga Vamos a, a seguir robándole Poco, chicos Vamos Liando el taco Y se caen las bolas Poco a poco Chicos, poco a poco, chicos Vamos, vamos Vamos, arriba, estamos arriba Llegamos, otro parkour Vamos, vale, hay cosas aquí Es que no no me la quiero jugar a romper un cristal Pero hay que romper un cristal, ¿no? Tiene aquí muchas cosas, chicos No se pueden abrir las ventanas ¿Cómo lo rompo. ¿Cómo lo rompo, chavales? ¿Cómo rompo el cristal con esto mismo? Vale, hay que hacer parkour otra vez, chicos. No os preocupéis, somos sales segura ahora mismo. Somos sales segura, chicos. Parkour y Tío... ¿Veis que no nos pillará aquí? No me ve, no me ve, no me ve, chicos, no me ve, no me ve. Somos perfectos. No me ve, no me ve, no me ve. Me, me está viendo, ¿no? no. Aquí tampoco. Ya no podéis subir, vale. ¿Qué cogemos? ¿Qué, qué hay que hacer aquí? ¡Hola! Vale, vale, vale, vale vale. ¿Qué hago ahora? Hay llaves, hay llaves Nos las quedamos Pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí No ¿Qué Son para abrir esto, seguro ¿Qué hay aquí? La habitación de un niño Tengo dos llaves Pasa, mira que tengo, mira que tengo, chaval Mira, te he robado, te he robado Tonto, ¡Ah! Ojo No se abre el maletero No se abre el maletero eh, ¿por dónde entro ahora? Con estas llaves no se abre, chicos Se abre con estas, chicos Vamos a buscar algo No hay nada, no hay nada Vamos, vamos, rápido que se va a despertar. Se va a despertar. Me pilla, del tirón, me pilla del tirón. Me pilla del tirón, me pilla del tirón. ¿Qué? ¿Qué es esto, chicos? Tuvo un accidente chicos Tengo las mismas cosas, vale Es Tuvo un accidente y se murió su esposa, creo Y tiene a su esposa ahí metida debajo de la casa Es lo mismo que Monster House, creo Tiene a la esposa ahí metida debajo de la casa <risa> ¡Corre! Pero, ¡Pero corre, tío! ¡Corre! ¡Joder! Click clic, clic izquierdo Es con la E, porque mira cuando toco la E que suena ¿Qué? Soy absolutamente tonto ¿Qué es esto? Voy a entrar por la puerta Bueno, oh, no, por aquí ¿Dónde era la entrada? ¿Qué por eso? Mi nombre es Elvis, y soy Harry de The Morning Chronicle. Quiero Pero estoy bastante busy. Venga, tonto. ¿Dónde estoy? ¿Ya? Se escuchan los pasos. Se escuchan los pasos. No estoy, perdres pronto. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasa? Hola, hola tío, ¿qué tal? ¿Para atrás? Mira, mira, mira. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, no me tires cosas, Raluca. Es que básicamente no nos toca, chicos. Míralo, míralo. Haciendo. Venga, tonto, venga, pa' casa. <ríe> Ni me ha visto. ¡Qué tonto! <ríe> es esta. ¡Qué susto me ha pegado! ¡Estaba cagando! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto, por Dios! ¡Qué susto me ha pegado el cabronazo! Se lo tiró en la cara ¡Toma ¡Oh, doctor! ¡Ea! ¡Tad en la boca! Ah, está en la boca! Verse Gamer, ojo, otro easter egg Vale, es muy random este tío